estatales entonces sí, por eso sí. pensamos que es algo que afecta a la, la autonomía porque pero yo concuerdo totalmente con, contigo de que es un es un golpe un golpe brutal a, la, a las universidades estatales en general y especialmente a la Universidad de Chile, pero también a las otras. Claro, porque se sanciona por ley digamos un proceso que venía dándose también en esas universidades, en las comunidades de esas universidades del Estado no donde se había hecho movilización para la participación, por ejemplo triestamental en el gobierno universitario cuando nosotros decimos triestamental hablamos de, decíamos hoy día en literatura la UNAM en 1910 se fundó con participación triestamental, o sea no estamos hablando de universidades en en Tumbuktu, estamos hablando de cosas que han ocurrido y que pueden funcionar. Pero eso se sanciona, digamos, se impide ya por la vía de esta ley. O sea, se impide de manera que nuestra comunidad no tiene, entiendo que no. en, en adelante, en este diseño, el consejo de la universidad es solamente consultivo. Esta nueva, esta nueva estructura eh, tendería finalmente a, a dirimir, o sea, de, definir, el futuro de nuestra universidad nuestras universidades y nuestras y, universidades y con una mayoría de gente externa donde tú nos comentabas que el rector de cada universidad en ocasiones no tiene derecho a voto no es el rector de la universidad el que dirige ese consejo es un es una persona externa entonces faltaría ponerle el nombre a un dictador porque realmente es, eh, eh, eh, es bien impactante. Yo no sé en qué, dónde se fraguó esta ley, pero a mí me parece que eh, es bastante eh, radical, digamos, es bastante violenta contra las universidades del Estado.